De teléfono, se está Estamos en vivo Bueno, te saco de la pantalla porque estás en otra bueno. ¿Vas a querer estar? No? Sí pero... Hola Tenemos un, un momento sincrónico al atardecer hoy Estoy acá tomando mate con este hombro Que se ve acá <risa> Y la verdad que, antes de atacar con informaciones, me daban ganas de compartir un poco de este cielo. Recién, vení, súmate, dale. Me obligan. Eh, ¿Qué pasó recién? Contale a la teleaudiencia. ¿Qué vimos por los cielos? Pasaron unas aves raras, no sé qué. Parecían eran. como una especie de, de mini cóndores. ¿no? Un, unos condoritos parecían. Sí. No sé si es posible eso ¿verdad? pero eran unas aves. Eh, no. <risa> no me <tienes risa> entonces en vivo que me distraigo. ¿Por qué? <risa> eh, eran, eran unas aves. Mirá qué lindo que sabe el árbol. No sé, ahí mira la pantalla parece que quema un poco pero como el celeste del cielo, porque sí. todos lo vemos re azul, pero en la pantalla sale como blan blancuzco. Sí, claro. Si la apuntamos así, ahí se ve un poco mejor la celestez <risa> del cielo. Bueno, desde este atardecer entonces vamos a compartir este momento sincrónico de hoy, y Para quienes quieran eh, Entrar vía Zoom Ahí tienen el código de sala eh, Si se quieren sumar Y no conocen el Zoom Tienen que ir a Zoom.us Descargar en, en Un breve lapso de tiempo El la aplicación que hace así, pum, baja el toque y, y después se conectan con este código de sala y, y pueden entrar y ahí podemos eh, incluso habilitarles el micrófono si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Eh, yo me dormí una siesta muy poderosa, entonces estoy todavía un poco entre los mundos va y viene. Entre Conciente. los mundos también. Y hablando de entre los mundos, hoy es un día enlazador de mundos. Entonces, bueno, siempre me gusta acomodar un tiempito ahí por si alguien quiere cachar el número de Zoom y sumarse. que me fiche Facebook? Ah, vos podrías tener abierto eso y, y leer los comentarios eh, que van saliendo, porque si no, yo acá no los veo. Entonces, buenísimo. Te encontramos una... Labor. <risa> eh. Bueno, hoy empieza una nueva luna. ¿Qué crees, Mateo? Uh -huh. Hoy empieza una nueva luna en la cuenta de las 13 lunas. Es la luna 10. Ah, pero bajé el volumen. Eh, es la luna 10, la luna del perro. Se la llama, eso está relacionado... Bueno, veo que se escucha bien, ¿no? Sí, lo que estoy diciendo. hay cinco personas mirando. Bueno. Eh, la luna del perro está relacionado con, lo, con las constelaciones, según las, las nombraron los mayas, en su cuenta de, de tunuk de las trece lunas. Como, como comenté en otras transmisiones, muchas... Muchos pueblos originarios alrededor del planeta llevaban cuentas de 13 lunas y 28 días, como los mayas, los aztecas, los incas, los celtas, los maoríes, los druidas y los quechua. ¿Está bien dicho los quechua o quechua es el lenguaje? Es también, perdón mi ignorancia. Eh. Los aymara. Creo que aymara. Sí. Eh, bueno, en los pueblos andinos que acá tenemos en el norte existe todavía el Pachacuti, que es la cuenta de 13 de lunas. Pacha es tiempo. Pacha, mama, madre de tiempo. ¿Sí? ¿Pacha es tiempo? Pacha es tiempo. Entonces, eh, a la Tierra le llaman madre del tiempo. Y, o madre de, no tie de tiempo. Y. Y el Inti Raimi, que es el 21 de junio, en el calendario gregoriano, el día del solsticio, viene a ser como el día fuera del tiempo, dentro de las 13 lunas del Pachacuti. Em... Arranca esta luna planetaria, que es el tono 10 de la manifestación. ¿Cómo... Acá, esto no sé si se mueve cuando yo lo muevo, acá Sofi nos va a contar, se mueve cuando yo lo muevo. Eh, pero dice luna 10 cómo perfecciono lo que hago es, porque el tono 10 es la acción de perfeccionar y producir y es el tono de la manifestación qué se irá a manifestar esta luna que arranca con el enlazador de mundos que es el poder de la muerte y el tono rítmico que es el tono de la igualdad y también dentro de las palabras clave del enlazador de mundos está la acción de igualar, que es lo que hace la muerte. La muerte nos iguala. Y bueno, podemos hacer una pequeña reflexión ahí acerca de cómo eh, en estos tiempos, en donde se nos ha hecho presente la muerte en, en gran escala, Eh, eh, es como que se nos presentó en la puerta de o en no sé cómo decirlo pero apareció así como frente a todes eh, porque ¿qué es lo que nos da miedo? Eh, ¿no? yo en estos días bueno, desde que empezó toda esta movida de de la, del coronavirus y la cuarentena y tal empecé a ver que por un lado eh, está el miedo a la enfermedad misma a contagiarse del virus que por el supuesto de fondo tiene el miedo a la enfermedad y a la muerte y, y, y por otro lado también el, el miedo a eh, a lo que se pueda estar tejiendo detrás el miedo a un nuevo orden mundial el miedo a un mundo más autoritario el miedo a perder libertad o poder o derechos o control sobre nuestras vidas para un lado y para el otro hay miedos y y entonces también una de mis reflexiones acerca de esto es acerca del miedo, porque muchas veces eh, la gente dice, el peor virus es el miedo, y, y parece que como en la psicosis aparecen como miedos muy contagiosos, y sin embargo, eh, cuando a veces en el diseño humano estudiamos los centros de conciencia, RA siempre decía como el miedo es la raíz de la conciencia. ¿Por qué? Porque el miedo, el miedo al futuro o el miedo de la supervivencia que nos hace estar alertas, por ejemplo, nos desarrolla sentido, nos desarrolla una conciencia en, en particular. Eh, Eh, así, en, en el diseño humano, por ejemplo, hay, hay 20 puertas del miedo, que son en los tres, tres centros de conciencia, y cada una de estas puertas del miedo nos muestra la raíz de una conciencia en particular. Por ejemplo, miedo al rechazo, entonces tengo que desarrollar opiniones eh, fuertes que se sostengan que se acepten miedo a no ser entendido entonces tengo que desarrollar eh, la capacidad de e estructurar y expresar bien y, y claramente lo que digo estos son son puertas del centro ajna del mental eh, miedo a la oscuridad entonces tengo que buscar claridad tengo que buscar ideas claras eh, los miedos más físicos están en el centro del vaso, por ejemplo, el miedo a la muerte mismo, que en el diseño humano habla del miedo a morir antes de haber logrado un propósito trascendental que le dé valor a tu vida. ¿Qué te hace hacer eso? ¿Te hace a veces la buscar, eh, tomar riesgos? o tocar ciertos extremos que, de otra manera, si no tuvieses miedo a la muerte o a morir antes de tiempo, no harías. Eh, el miedo a la autoridad, que es lo que te hace a veces desafiar a la autoridad o buscar la vitalidad o la energía para corregir lo que tenga que ser corregido. Eh, el miedo a la extinción, que te hace desarrollar una conciencia de buscar qué es lo duradero, cuál es la, la transformación que tenés que realizar o el sustento que tenés que generar para vos y los tuyos, o tu tribu que no se extinga, eh, el miedo al mañana que te hace desarrollar la intuición, el miedo al pasado que te hace desarrollar una memoria y un registro de cuáles fueron las cosas que pusieron en riesgo a tu especie anteriormente, el miedo a, a ser inadecuado, que te hace buscar eh, la profundidad y, y la adaptación también, o las soluciones que necesitas brindarle a los demás también, desde esa profundidad. Esos son los miedos más relacionados al instinto de supervivencia, y después están los miedos... Eh, emocionales, la nerviosidad, ¿sí? porque como están los miedos relacionados a, a los miedos físicos, los miedos relacionados a los miedos mentales, que son ansiedad, y que ahí también, por ejemplo, me faltó nombrar el miedo a, a la futilidad, a la falta de sentido, que es lo que nos hace eh, tejer las historias y buscar las tramas y los significados, es todo un proceso mental que se origina en el miedo a la falta de sentido. Eh, el miedo a, a no saber, a la incertidumbre que nos hace pensar y razonar y bu buscar eh, comprender las cosas. Este... Mm o el, el miedo a la supervivencia futura también que nos hace buscar eh, ajustar nuestros, nuestros patrones de supervivencia y organizarnos, y luego están los, los otros miedos más relacionados a la emocionalidad, eh, el miedo a los dioses, por ejemplo, que es la puerta 30, o al destino, eh, que tiene que ver con lo que nos hace eh, buscar experiencias, y identificar las emociones que nos llevan a través de las experiencias, eh, y poder vivirlas sabiendo que, eh, de un momento al otro algo de lo que nosotros queremos puede no resultar de la manera en la que queremos y estar listos para eso, buscar la emoción correcta a la hora de abordar una experiencia nueva este, y así. así hay más hay más pero bueno eh, ¿cuál más se me, se me ocurre? El miedo a o la nerviosidad por, por no tener los recursos o el refugio, de quedar así como a la deriva, es lo que nos hace también asegurarnos eh, que, que creamos también vínculos, lazos, o sea, de ahí viene como el matrimonio, las instituciones, las religiones, ¿no? lo que, el miedo a, a no tener un, un refugio y un plato de comida en la mesa que nos hace formar a veces estructuras de contención mutua, en fin. Con esto voy a que, puntualmente con la energía del día de hoy, que es el enlazador de mundos rítmico, que es el poder de la muerte, como la muerte nos iguala, y algo que vemos hoy en día, que este miedo a la muerte, este miedo a, a otras cosas también que se ha presentado en estos tiempos, nos igualan también. Porque hoy... Tenemos un mundo en donde eh, estamos igualados en todo el planeta ante una situación eh, y acerca de cómo la resolvemos y de fondo está cómo resolvemos la muerte. También por ahí había un artículo que habla acerca de qué es la muerte para cada cultura y, y cómo tomamos eh, culturalmente a la muerte también va a implicar cómo resolvemos este momento, porque nosotros estamos en la cultura del miedo a la muerte, también lo podemos mirar eso después en el tablero del Telectonón en algún momento, porque en el tablero del Telectonón, que es otro nivel de la ley del tiempo, eh, el miedo a la muerte, que es un poder abusado de Marte, que es el poder de la muerte, se transforma con la visión. Eh, perdón, con, la, con el poder de la profecía del caminante del cielo. Y así cada, hay, hay una cosmología muy interesante ahí que por ahí un día de estos podemos compartir del, del telectonón, que son los, los poderes abusivos y los poderes abusados. Eh, Y arrancamos esta luna planetaria, entonces, en la semana roja, la heptada roja, que es la, el conocimiento inicia la visión, es la, la frase que activa la semana roja, en el día Dali, acá Dali es el, el, el plasma radial relacionado al chakra corona, y, y el enlazador de mundos rítmico King 6 que es el poder de igualar de la muerte y como una oportunidad que enlaza mundos y el tono rítmico que organiza también, equilibra, iguala, como parte de la onda encantada del dragón, y que decía que hay culturas en donde celebran la muerte. Vieron esos, esos videomemes que circulan ahora todo el día, que son este, eh, los, estas personas, eh, los muchachos con, con, de, de, de tez morena, con, con sombreros raros, llevando un ataúd sobre los hombros y bailando, eh, son diferentes culturas. Eh, nada Yo me acuerdo cuando estuve en India, en Varanasi, que están sobre el río, los crematorios, y están todo el día en contacto con la muerte, y que es un lugar al que muchas personas van a morir, porque existe la creencia de que si te morís en el Ganges, en el ganga, y te creman o te, o, y, y, y te entregan al, al ganga, que es como un río que desciende sobre la cabeza del señor Shiva, entonces eh, ya llegás a la iluminación, tu alma y no reencarnas más. Entonces es una ciudad que está impregnada de muerte también como un portal y yo ahí viví una muerte también atravesé un portal eh, algo en mí cambió para siempre eh, eh, de hecho hasta en la guía de turística decía esta, esta ciudad es conocida por, como una ciudad que tiene portales dimensionales y demás eh, y no hace falta o sea cuando hablamos de la muerte no hablamos solamente como de la muerte física existe la muerte del ego o la pequeña muerte y eso es un proceso místico que a muchas personas nos toca vivir en vida es vivir una muerte del yo de repente llegas a una instancia en la que sentís que todo lo que sos se muere y sin embargo tu cuerpo sigue ahí y puedes experimentar un nuevo nacimiento eh, cuando te das cuenta que tu yo, cómo vos te concebís a vos misma, a vos mismo, eh, es también una ilusión, un cuento que te, que te contás desde que sos muy chiquite y que fuiste construyendo una personalidad la, sobre la que basás tu vida y que eso es también una construcción mental y en el momento en el que eso muere o se, des, se disuelve, volvés a preguntarte quién soy o qué soy y te das cuenta cuenta que estás unido a todo lo demás, porque todo lo que está vivo, todo lo que tiene vida, está sucediendo en simultaneidad en este momento, no está separado en el tiempo, a mí me gusta ver también eh, esta cuestión de buscar a Dios, por ejemplo, eh, no en el espacio, sino en el tiempo, porque para mí que en función del tiempo, eh, me gusta ver como que el único lugar en el tiempo, en donde hay vida real, es este continuum que es el ahora, eh, y todo lo demás es mente. Bueno, me fui un poco al... <risa> ¿Qué día soy? Hoy es enlazador de mundos rítmico, blanco, entonces vamos a seguir. Rítmico, eh, ahora voy a decir, pero entonces, estamos en la segunda armónica del Zolkin, que es acá la armónica 2, recordar la elegancia de la integridad, codificada por el hexagrama 43, Sí. Eh, breakthrough, atravesar, como abrirse de paso. En el diseño humano esto está en el chakra laringio, y es la capacidad de abrirse paso y atravesar, perdón, en el chakra ajna, estaba apuntando al laringio, y es la capacidad, es como un, lo describe Ra como si fuese un tercer ojo, pero que en este caso es un tercer oído, es una, un insight, una visión interna, y la búsqueda de cómo eh, transformar, esa visión interna, que a veces es un fenómeno acústico, en palabras y comunicarla. ¿Sí? Es un proceso metamórfico. Eh, y, y entonces estamos en el día 2 de esta armónica, que es el día blanco, o sea, enlazador de mundos rítmico, blanco. Dentro de lo que es recordar la elegancia de la integridad. Y vamos a ver entonces, estamos en la onda encantada del dragón, que tiene estos 13 días, tienen como propósito nutrir el nacimiento. esa es Nutrir el nacimiento es como la, la, la frase código del dragón. Y bueno, decidí seguir haciendo esta transmisión diaria hasta completar la onda encantada posiblemente, porque además el día 12 es mi cumpleaños, el día 11 es el kin de José Arguelles, Valumbotán, y además es el cumpleaños de Ra entonces este día pasa algo muy especial, el 9 de abril, porque es cumpleaños de Ra y quin de, de José Argüelles. Así que es un día muy especial para mí, y que completa mis, mis 42 giros solares, y este día cumplo 43 años en el kin de hoyo, así que ahora voy a hablarles desde el vacío tántrico de mi ser. Eh, este, ahora en, en, veo que están escribiendo algunos mensajitos, ahora los voy a leer. Eh, y veníamos viendo también el código pulsar, en donde tenemos del viento lunar blanco, que lo vimos el otro día, es el, el Código Fundacional de Argentina, que es el desafío, o sea, acá la raza raíz blanca, en estos tres puntos, está refinando la primera dimensión de la vida, la vida está siendo refinada por la raza raíz blanca, desde la polarización del aliento, de la palabra, el desafío de encontrar el equilibrio del espíritu, al enlazador de mundos rítmico, que es el poder de igualar la muerte y encontrar el, el equilibrio en la, y la oportunidad, y que se va a, a manifestar a través del poder del corazón y la lealtad del, del perro planetario blanco, este día va a ser lo que llamamos Tortuga mágica, que es cuando el tono del día coincide con el tono de la luna. Vieron que hoy empieza la luna planetaria y este día va a ser perro planetario blanco. ¿Tá? Así que ese es el pulsar de hoy, de, de primera dimensión de la vida. Eh, acá en el olón planetario vamos a mandar un pulso de sanación y conciencia a esta zona donde está Japón. Este, y pertenece a la familia cardinal, que son el dragón, el enlazador de mundos, el mono y el guerrero, chakra laringio del planeta, entonces mandamos ahí un pulso hoy, activando a la familia cardinal, a la raza raíz blanca, este, y al enlazador de mundos dentro de la de el florecimiento autoexistente de la elegancia galáctica. Eh, y acá tenemos una pantalla negra que no significa nada y, y ahora eh, el oráculo de la quinta fuerza del día de hoy que es el enlazador de mundos rítmico blanco y me voy a tomar un mate primero. Dice el, el poema del Kindle, el enlazador de Mundos Rítmico Blanco, para vos, Sofi, que preguntaste. Eh, dice, organizo con el fin de igualar, organizo con el fin de igualar, equilibrando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono rítmico de la igualdad, me guía mi propio poder duplicado. Espérate. ¿Puedes ver más lento? Sí. Organizo. Con o el sea, fin la acción. Igualar, la igualar, me encantó. No la acción de hoy es organizar. Con el fin de igualar. La muerte nos iguala. O el poder de igualar la muerte. Equilibrando la oportunidad. Pero es como una forma de igualar específica. No es tipo de equidad. Igualar la muerte, hay que un poco de internalizar eso y meditar en qué significa igualar la muerte. La muerte que es como una puerta entre los mundos, y entonces el enlazador de mundos lo que hace es... Porque fíjense que en inglés, en realidad se llama World Bridger, que es el, el, que, el que hace los puentes entre mundos. Los puen, el puente entre los mundos, y eso representa el día de hoy. Eh, Sello el almacén de la muerte. Esto, bueno, es, no, lo, no hace falta pensarlo mucho ahora porque es como se necesita un tiempo para comprender eh, esa estructura de palabras que significa. ¿Y en inglés cómo es el almacén? Eh, storage. Uh -huh. Con el tono rítmico de la igualdad. Eso es lo que trae el tono 6. Y eso es rítmico y la igualdad, ¿no? porque en un ritmo todos los compases tienen que ser más o menos parecidos. Eso es lo que hace un ritmo y eso es lo que hace que también nos igualemos cuando tenemos una conversación por ejemplo buscamos un ritmo común y eso nos iguala si hay una persona que está muy acelerada y la otra persona quiere hablar como mucho más eh, lento la conversación es rara no entonces de alguna manera hay que hacer este hay que igualarse en el ritmo y Leía. ¿Eh? Bueno, espera, ahora yo estoy diciendo. <risa> eh, me guía mi propio poder duplicado, bueno, sí. Toma. Acá, ves porque eh, lleva el, el mismo poder duplicado en el enlazador de mundos. Lo guía también el mismo poder de la muerte al día de hoy. Eh, el poder análogo es el caminante del cielo rítmico que es el poder del espacio, y el poder de la profecía, y eso nutre, y eso es lo que contaba también, que en el, tolocton, en el Telectonón, el poder de la profecía está ahí para eh, recuperar el poder abusado del, del miedo a la muerte. Este, y el, el desafío de hoy, el antípoda, es el guerrero, la inteligencia, el guerrero rítmico amarillo, lee Li ahí en el bolsón, ojalá veas alguna de estas transmisiones. Este, sí, el poder de la inteligencia, el que abre los caminos, el guerrero. Esto es el desafío. El, el poder antípoda que desafía al poder del día. Y el poder oculto que es el águila galáctica azul, ahí el águilo, el amigo Nahuel, con quien hemos compartido un largo tramo ya en este sendero de las 13 lunas. Eh, oh, tengo un amigo que vos no conoces. ¿Será? Sí. Porque hay uno que está en esto. Bueno, no sé. Y es el águila galáctica. El poder de la visión es lo que completa el día, crear una visión. Crear la visión. Entonces esto es lo que llamamos el oráculo de la quinta fuerza. También creo que me olvidé el otro día de comentar esto, que cuando escuché a Darío Stanfreichberg y de, él hablaba de los momentos del día que está viviendo actualmente, como que es algo que va más allá de las horas y los minutos, bueno, el oráculo de la quinta fuerza... Hay un, hay un ave ahí participando. Eh, marca también estos momentos del día, sí creo que lo conté en uno de los videos. Como que el amanecer hay cotorras, hablando, hay de charlando. todo, está, está re selvático esto eh, el amanecer está marcado por el análogo el mediodía está marcado por el guía el atardecer, o sea, este momento está marcado por el antípoda y ya entrando en el anochecer que es el, el poder oculto entonces ahora entra eh, el poder de la visión del águila para completar, digamos, todo el, el giro del día Eh, y luego bueno, hoy en el, en el diseño humano entramos con el sol en la puerta 51 que está aquí en el centro del corazón o ego, es la puerta del shock sí. es la puerta del shock y dice, es lo suscitativo, el trueno lo suscitativo, el trueno, en el I Ching tradicional y en el diseño humano se llama la puerta del shock y dice, la habilidad de responder al shock y al desorden a través del reconocimiento y la adaptación. Vieron que ayer fue un día en donde, por ejemplo, acá en, en Buenos Aires principalmente nos choqueamos mucho porque vimos largas colas de jubilados y personas que fueron a cobrar el AUH en los bancos, y eso caotizó todo un poco, que era caos la última línea de la puerta 21 en la que estábamos ayer, y le sigue la Puerta 51 con la eh, habilidad de responder al shock y al desorden a través del reconocimiento, como vieron así, eh, por ejemplo, desde el oficialismo hubo un reconocimiento del error cometido, eh, y de la adaptación. La línea 1, las seis líneas de, de la Puerta 51 hablan muy interesantemente acerca de cómo responder al shock, y la línea 1, que siempre es una línea de introspección... Se llama referencia y dice la ventaja que da la experiencia de crisis anteriores, lo cual en esta situación que estamos viviendo de pandemia no tenemos mucha. Por eso miramos a ver qué pasó hace casi 100 años o 100 años atrás con la última pandemia fuerte mundial que fue la, la, la de la influencia española o tal. Eh, Plutón en exaltación. Dice, el don de la reexaminación que es la base del estar preparado. El poder del ego condicionado por la experiencia. Y Venus en detrimento, dice, una tendencia a retirarse emocionalmente después de un shock. ¿Viste lo que vos me, me preguntaste, me, me contaste hoy al mediodía? La debilidad del ego en momentos de desafío, como que cuando nos pasa un shock, este, si reexaminamos y si estamos preparados para enfrentarlo, o la debilidad del ego en momentos de desafío que se impacta emocionalmente, emocionalmente y se retira después de un shock. Y eso es la línea que se llama referencia. No. ¿Sí? Y la tierra está en la puerta 57, que es lo suave, la puerta de la claridad intuitiva, esto es como enraizamos esta energía, y es el extraordinario poder de la claridad, y la línea 1 se llama confusión, eh, fíjense, ¿no? porque la, la, la temática de la puerta es la claridad intuitiva, y la línea 1, que es introspectiva, se llama confusión porque a través de la confusión hacemos la mirada en cuál es el fundamento y la raíz de la claridad intuitiva. Dice, el don de penetrar el significado interior de las cosas, lo que asegura la acción en el momento adecuado. La posibilidad de que la intuición penetre el significado interior. Eso es Venus en exaltación. Y la luna en detrimento dice, los sentimientos no son sustitutos de la claridad y pueden conducir a la indecisión. La posibilidad de que la confusión supere a la intuición. Entonces... Eh, está en exaltación quiere decir claro por, porque está conectado acá en este canal de integración entonces como Venus es la exaltación y Venus está en la puerta 20 y está conectada con la puerta 57 eso define el aspecto de exaltación que dice vamos a buscar la claridad intuitiva eh, y, y con la confusión vamos a buscar el, el, el conocimiento como dice, penetrando el significado interior de las cosas, y desde ahí vamos a encontrar la claridad y estar listos para tomar acción en el momento en el que sea eh, correcto hacerlo. O sea, okay. todo esto para enraizar. Esto es lo que nos enraiza, buscar el, el, la claridad en el significado interior de las cosas. Y bueno, hay más para ver así de la carta de diseño humano, pero creo que ya... La luna. Eh. <risa> okay. la luna está en Leo, es la puerta de decir sí. <risa> en la 29, que es lo abismal, no está medio saliendo de ahí, ya se está yendo para la 59, que es la puerta de la sexualidad. Uh. Cuarentena... <risa> Acá tenemos a la experta que nos va a contar ahora <ríe> lo que podemos hacer esta noche para aprovechar que la luna va a estar transitando por la puerta 59. Uh -huh. eh, Después hacemos un live de eso. Sí, me... mejor, eh, en mujerpulpo.com. Lo hondo dentro de lo hondo, persistencia a pesar de las dificultades tiene sus inevitables recompensas. Es lo abismal, el agua, y esa a que le decimos que sí, pero bueno, ya como te digo, de nuevo... Mirá qué interesante, es la línea 6 de la puerta 29, también se llama confusión. Esto sucede poco en el diseño humano, hay muy pocas líneas que tienen el mismo nombre. Y acá dice, el estado que existe cuando el impulso del momento rebasa la conciencia. O sea, ya si es demasiado, ya... ¿Qué es rebasar? Como, rebasa la conciencia, ya demasiada, demasiada información. Rebalizar. Demasiada información ya me confunde. No sé, a ver qué dice. Dar palos de ciego y dada la energía y determinación de Marte, a menudo suerte ciega. El poder de perseverar en lo que no tiene sentido. Si está en exaltación. Sí, Marte en exaltación. Y Júpiter en detrimento dice, una tendencia a retirarse en la confusión, más que de aceptar la condición de continuar perseverando, el poder de ser cauto en la confusión en lugar de decir que sí. Un poco la misma temática que antes. Sí, pa muy, parecido, muy parecido Está medio alineada la energía, sol, uh -huh. tierra y luna. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos el centro del vaso conectado al G y a la garganta a través del canal de integración, que está diciendo yo soy en el ahora, yo sé que yo soy en el ahora, es un momento así como en muy... en donde se nos, se nos transmite muy esta... Energía para tomar autoconciencia en el ahora. En realidad lo que falta es, es lo que sería acá la puerta 34, que es la que le da energía a eso y dice yo, yo me empodero en el ahora. Pero está toda la, la otra parte que es la de autoconciencia. Un momento Pregunta. para centrarse un poco también. Pregunta. Bueno... Eh, a ver, mientras, mientras absorbemos esta imagen del, del arcoíris circumpolar, voy a leer algo de lo que me escribieron acá. Dice, acabo de leer tu web y comprender mi diseño humano. Tengo la puerta 61 abierta, tanto en diseño como en personalidad. ¿Qué me depara esta conjunción de Plutón y Júpiter? Mil gracias. Te piden ahí un poco de oro. Sí. <risa> Sí. No, bueno, o sea, conjunción de Plutón y Júpiter. Imagínate que Plutón es, es como en el en diseño humano trae la verdad y, y encima está transitando la puerta 61, que es la verdad interior. Y además es el planeta que en su órbita de 300 y pico de años va mutando todo lo que, lo que es el programa. Entonces está mutando la verdad, está mutando la verdad interior. Y Júpiter expande eso y, y, y emite como Júpiter es como Zeus, la ley, la ley de la verdad interior está mutando y se encuentra entonces eh, esta fuerza jupiteriana expansiva eh, de, de tu ley para todos, ¿no? Y, y muta, muta la ley. Qué sé yo, Me hace pensar un poco en el desafío que representa este coronavirus para las comunidades religiosas, por ejemplo. Eh, uh -huh. Donde supe que hubo comunidades que dijeron, bueno, nosotros igual estamos protegidos por Dios, así que no tenemos miedo, nos sentimos juntando, y de repente que el coronavirus se contagia igual, y crea problemas en esas comunidades. De ver que de repente eh, eh, carteles, no sé, eh, en templos, en iglesias, diciendo como su suspendidas las misas, las reuniones, es como que había un meme por ahí que decía coronavirus 1, Dios 0. Yo creo que esta situación pone en jaque muchos niveles de, de conciencia. El, el, el sistema social, económico y también religioso, y todas estas conjunciones que están sucediendo están eh, transformando mucho el holograma planetario también, porque es un momento cargado de, de potencias también, no Plutón, Júpiter, Saturno que pasó también, y que se va a encontrar también con Júpiter hacia fin de año, es un año de, de mucha convulsión en este sentido. Okay. Y por un lado, bueno, había una propuesta de que hoy justamente a raíz de la conjunción de Plutón y Júpiter había una convocatoria a un millón de meditadores para realizar a las 23.45 hora argentina. Eh, y hay una meditación guiada por algún lado, si la buscan, creo que la republiqué en mi muro, acá en el Facebook, y, y por otro lado también desde la Fundación para la Ley del Tiempo se está proponiendo una meditación del Mago Magnético Blanco, que es este el año del Mago Magnético Blanco, y que el día 12 de abril, o sea el domingo que viene, es el día que se completa el ciclo de 260 días desde el inicio del año, entonces vuelve a ser Mago Magnético Blanco. O sea, es el año del Mago Magnético Blanco porque empezó en un kin Mago Magnético Blanco y, y el giro de 260 días al completarse marca... Está relacionado como al ciclo del embarazo porque son aproximadamente nueve lunas, entonces es como se forma la energía del año y nace eh, en el día 9 de la luna planetaria ¿sí? esto es dentro de ocho días así que bueno estaremos también informando acerca de esto y por último bueno tirar el pulso de, de paz y que, que se contagie mucha paz arte ciencia la ciencia correcta y espiritualidad eh, y mucho sentimiento de unidad, que se vuelva muy contagioso el juego, la magia, la solidaridad, la cooperación. ¿Vos qué querés contagiar? <risa> <risa> eh, quizás algo de de la magia del, del observar, de poder atravesar esto que está pasando, observando un poco más, como sin como quizás aprovechar este tiempo raro o más bien como más orgánico de alguna manera que, que no que estamos como muy condicionadas a responder ante las cosas, ¿viste? Como me viene una opinión de otro y ya tengo que responder y decir y me siento como presionada a tener que hacer. ¿Qué pasa? Como si observo, si observo como los eventos y las opiniones, como si observamos un poco más, como sin esa necesidad de ya tener que tomar un lugar o una opinión o un bando uh -huh. y observamos un poco más qué está pasando. Y, y en esa observar se puede como algo de sentir en esa observación. Bien, me dejo contagiar, me <ríe> contagiaste. <ríe> Bien, amigues, entonces este ha sido el momento sincrónico de hoy. Y cerramos acá con un pulso de paz y sanación sobre el planeta y, y, a, y a imaginar este, este arco iris circumpolar. Y llevemos esta, esta imagen a nuestro corazón y, y pulsemosla desde ahí. Okay. Bueno, gracias por... Compartirnos en este momentito sincrónico y sigamos sincronizades eh, en este continuum. Okay. Feliz luna planetaria. Que además la luna planetaria está codificada con el sello noche, o sea que se manifieste la abundancia planetaria. Okay. Ajo. Gracias. Gracias. Está a la vista de Haití.